¿Se acuerdan que les había mostrado en un videíto anterior? Yo me paso este producto y uh, a mi edad ya tengo que hacerme la limpieza profunda. Esto me limpia, este quita toda la piel muerta. Las manchas son por los problemas que yo tengo, pero en mi canal de belleza hice un video sobre las manchas así que las invito a mirarlo este es un limpiador muy bueno lo compro en, en cualquier tienda en el CVS en Walmart varios lugares es un limpiador um, que tiene muchas propiedades y limpia tu piel y ayuda contra las arrugas. Siempre limpien hacia arriba, la piel hacia arriba, de abajo hacia arriba. Años y como verán no tengo arrugas pronunciadas. So. Siempre tengan su rutina, limpiense. Es muy bueno sacar la piel muerta también en el cuello. Y estoy, este, empezando una rutina de, de ejercicios y comida sana para poder, este, también bajar de peso con algunas pesas, mi niña y yo lo estamos haciendo. Aquí estamos, hey hi, Dayan. Hi. hi. Jordan. No quiere, sí. amigas. Sí. Le duele su pie, recuerdan que le compramos las zapatillas, solo están apretando porque son nuevas vinimos aquí a la walmart Dayan está escogiendo su oh, judy garland está escogiendo su, su disfraz amigas miren qué bonitas. yo pensaba la verdad que este año no iba a ver pero a ver qué tenemos este de la judy garland de dorothy del mago de Oz qué bonito que para hacer un un, oh, un disfraz bastante bien terminadito muy bonito y la Wonder Woman la Didi ya se disfrazó esta es una sirena ¿qué más tenemos aquí? una diablita una mariposita mira ¿cuál vas a escoger Dayan ok, vamos hijo trae el carro este es para el party amigas. Miren qué bonita con su gatito. Ay, miren estos amigas para el party. 4.98. Vean el detalle. Son todas. Yo me compré unas para que los niños se corren galletas. Ay, miren esos pumpkins. Les estoy. Um, les estoy mostrando despacio porque ya me retaron que... ¡Ay, amigas! Miren esto. ¡Qué bonito! Me voy a llevar una. No, a es un pastel. Porque ya me retaron que movía mucho el teléfono. Estoy tratando, amigas. Pongan esto, chicos. Miren. Para que hagamos... Mira. ¡Ay, scary! El Jordi tuvo uno de esos cuando era chiquitito. <risa> Amigas, miren. Un, un unicorn diabólico. Es <risa> <risa> scary. <risa> cuando eras chiquito tuviste ese grande hijo. Oh, yo ya sé lo que quiero ser para Halloween. Oh, mira, hija. Mami. ¿Qué quieres? Yo quiero, para Halloween, quiero hacer una muñeca vieja rota. Que tiene como crack. ¿Una muñeca vieja rota? Sí, que tiene como cracks Ok ¿Qué? Bueno, escojan, miren aquí Jordi, agarren el... Esto es un payaso vaya a ver, para Jorge Esta le podemos llevar a papi Dile a papi que se pruebe este Papá ya usó ese cuando Jordi era chiquito Ten este, ponlo en el carro Esta es una muñeca, Didi, Anabel Miren, no me... Sí Esta es como una reina La botella, Miren Este es un payaso diabólico. Es Scooby-Doo, Jordi. ¿Qué es esto? Es como un torso. Como un torso sangrado. No me gusta eso. Sí me gusta Woody. Parece como una baterita. Pero parece que es solo el, el gorro mío. E che mi differenzia di Este que bonito de Katrina me encanta okay. ¿no te gusta? Miren amigas qué bonito está hermoso hija. No, parece como México miren este vestido amigas lo que es aquí miren es difícil grabar a ahí está Sí. No. Miren ese vestido que deje. Vamos a otro año, porque esto es para como adultos. Esto es todo para los disfraces. Mami, esto es para. este Ayo es como para adultos, adultos. Bueno, vamos. Mira estos broches, hijita. Mm. Tan bonito, lleva. Sí. Gracias. Ahí viene Jorge. Jorge, te escogimos un disfraz. Busca ahí a ver si te gusta. Me trae mi carrito, amigas. Thank you. Me voy a sentar. ¿A dónde? Y tendrá batería. Sí. Dayan quiere ser una... Quiere ser una muñeca diabólica. Jordi, escoge un...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 Está cogiendo su, su disfraz, amigas. Miren qué bonitas. Yo pensaba la verdad que... ...este año no iba a haber. Pero a ver qué tenemos. Este de la Judy Garland. De Dorothy. Del Mago de Oz. Qué bonito que está. Para hacer un... ...un, oh, un disfraz. bastante bien terminadito. Muy bonito y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 <ríe> Scary. Porque, Cuando eras chiquito tuviste ese grande hijo. Que coger, ¿sí? oh, yo ya sé lo que quiero ser para Halloween. Oh, mira, hija. Mami. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Sí? Yo quiero para Halloween, quiero hacer una muñeca vieja rota que tiene como cracks. ¿Sí, ¿Una muñeca vieja rota? Sí, que tiene como cracks. Ok. No. Bueno, escojan, miren aquí. No, no, no, no, no, no, no, no.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 <ríe> Scary. Cuando eras chiquito tuviste ese grande hijo. Oh, yo ya sé lo que quiero hacer para Halloween. Oh, mira, hija. Mami. ¿Qué, ¿Qué quieres? Ya, yo quiero para Halloween, quiero hacer una muñeca vieja rota que tiene como cracks. ¿Una muñeca vieja rota? Sí, que tiene como cracks. Ok. Bueno, escojan, miren aquí Jordi, agarren el... Esto es un payaso Ay, a ver, para Jorge Esta le podemos llevar a papi Dile a papi que se pruebe este Papi, este para papi Papá ya usó ese cuando Jordi era chiquito Ten este Ponlo en el carro. Esta es una muñeca, Didi. Anabel. ¡A ver! Miren, no, miren. Es scary. Sí. Esta es como una reina. La botella, mía. Miren, miren botella. Este es un payaso diabólico. Scooby-Doo, Jordi. ¿Qué es esto? Es como un torso. ¿Es como un torso, sangrado. No me gusta eso. Sí me gusta Guri. Parece como una vaquerita. Pero parece que es solo el gorro mía. ¿De qué me disfrazan? pero a mí no me entró nada yo ya sé de qué me voy a disfrazar. de Cinderella oh, Didi, nos podemos vestir las dos de Cinderella ¿Eh? yo me voy a llevar esto ¿Qué? ay amiga, me voy a llevar esto este de cinderela luego se los muestro. Mami, ahorita me puedo este, me voy ay. a llevar mi bolsita ¿Qué hija voy a llevar estas bolsitas se me hacen muy bonitas nos van a acompañar en halloween amiga? Una scary. bueno lleva las medias uh -huh. The four nightmares uh -huh. <risa> no. esta, ay, ay, ay. hay rojas también Ten cuidado, hija. ¿Estás bien? ¿Con qué te cortaste? Jordi, saca el carro del campo. ¿A dónde fue tu padre? Estamos molestando. Necesito llevarla con Luka? yo yo voy a tener mi pelo Va. para Halloween. llevarla ¿Dónde está papá? Él mm -hmm. dijo que iba a ir a, a grabar un cabrito. Eso es sí necesito. Oh, se va. Didi, vamos por el disfraz. No, no eso no. Eso es scary. Didi, aquí hay un vestido de muñeca que no, no sé. Este, mira. Ya trae las medias. No, ese es. no, ese es un skeleton. Ok. Mami, este ayo adulto. Jordi, vas a llevar disfraz, hijo. Busca. ¿Y dónde Didi está? ¿Qué? Mira, Mira, este qué bonito. De Catrina. Me encanta. ¿No te gusta? Miren, no veas qué bonito. Está hermoso, hijo. Parece como un Miren este vestido, amigas, lo que es. Aquí. Ay, miren. Es difícil grabar, amigos. Ahí está. Mami, mira. Sí. Miren ese vestido que deje. Vamos a otro, otro, porque esto es para como adultos. Esto es todo para los disfraces. Mami, esto es para. Este año es como para adultos. Bueno, vamos. Mira estos broches, hijita. Tan uh, bonito, lleva. Lleva, lleva, lleva. lleva. Gracias. Ahí viene Jorge. Jorge, te escogimos un disfraz. Busca y a ver si te gusta. Me trae mi carrito, amigas. Thank you. Me voy a sentar. Sí, ¿A dónde? Y tendrá batería. Sí. Dayan quiere ser una muñeca. Quiere ser una muñeca diabólica. Jordi, escoge un. Este te gusta. Este, perfecto. Probatelo. Aquí hay uñas. Estas están muy bonitas. Déjenme saber en los comentarios si les gusta todo este tipo de cosas. Oh, oh. Miren qué hermosura. Estas son como virus. Oh, Están hermosas, chicas. Uh -huh. o sea, son muy bonitas, amigas. Aquí hay todo tipo de uñas y diseños para para, de, para maquillarte en Halloween se me hace muy bien esto es todo para hacer maquillaje de, de como scary pues si te quieres pintar yo voy a llevar estos son heridas se pueden pintar esta es la sangre que mi amor <ríe> Miren, amigas, la peluca de Donald Trump. Esto me gusta. Lo voy a llevar porque es un dólar. Hay cosas muy, la peluca de Trump. Aquí están las pelucas, las máscaras, amigas. Miren que cosas horribles. ¡Gracias! No, Didi, vamos a...